Radiografía. Radiografía, pues venga, vamos, seguimos. Sí, venga. A ver, venga, búscalo a ver si aparece ahora. Ya si algo con eso. Mira. ¿Sí Ay, Mira. ¿Qué ponía en el.. en el. Eh... ¿Qué ponía en el directorio de la entrada? ¿Qué has dicho tú por ahí? ¿Qué pone, ¿te acuerdas? Hace Eso. decidido. Radio diagnóstico. Radio diagnóstica ponía. ¿Y ahí qué pone? Radio diagnóstico. Entonces aquí. ¿Es aquí o no es aquí? No. Es aquí. Pero si nos fijamos pone solo pesando y y ahí pone la gente para ya, pero está la peray. Pero pone el radio diagnóstico Entonces tú qué dices, que es aquí, que sí o que no Yo creo que sí, que es aquí Tú crees que es aquí, ¿y tú? No, eh, pone paciente por el otro lado hacia la más adelante, No, es pues, que ¿Eh? aquí nada más se pone el radio diagnóstico Mira, te pone paciente A, a ver si sí, pone paciente Pero pone arriba el radio diagnóstico claro, A ver, sí, a ver qué quedamos. No, te pone paciente ahí, ahí, para allá Pero sí, por ahí, ahora por allí, que ya bueno? no pone un asistio Pone radiología ahí, será... El... Ah, ¿no? Bueno, pone radiología. O sea, vamos a ver, vamos a ver. ¿Es coherente la información desde...? No, porque allí pone radiológico radiología, no y allí pone eso no de pasar. Y ahí ¿Sí? pone radiología, una cosa u otra. ¿Tú qué opinas, Rubén? <risa> Yo opino que pone ahí radiología. No, yo te pregunto si es coherente, eh, ¿es continuada? ¿Las cosas las llaman desde el principio de la misma manera o cambian nombre o qué? No, yo... ¿Allí qué ponía? Allí pone radiodiagnóstico. Eso es. Allí pone radiodiagnóstico. Pero luego pone solo personal. Sí, solo personal. Exacto. A todo Vamos, que solo pueden entrar las personas que están autorizadas ahí. Exacto, ¿nosotros podemos. Ir, eh, estamos autorizados? No. no. O sea que no podemos entrar. Hola, podemos entrar. Y ahora lo que decís es que aquí. No es la ideología, si ¿Sí es la ideología. Eso. No está la hablando de la ideología. Una cosa es la ideología y otra es la, la ¿no? Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Qué pasa? Ay, Hola. Sí.